Bueno, la, las ideas fundamentales eh, tienen que ver con eh, el federalismo, pero un federalismo este, por ahí distinto al que después se fue configurando que era el de la soberanía particular de los pueblos, ¿no? que rescataba un poco la tradición eh, jesuítica eh, de que, que cada pueblo era, era era soberano y, y tomaba sus propias decisiones eh, sin una configuración geográfica eh, este, un poco podríamos decir feudal que se empezó a dar después más adelante eh, en eh, la idea del, del federalismo por provincias es decir Artigas hablaba de una soberanía particular de cada pueblo este, centrado en los cabildos no en los cabildos tanto en los cabildos propiamente españoles, como los cabildos indígenas de la, de la zona de la región de las misiones jesuíticas. Este, porque hubo una fuerte vinculación de lo que eran las, las antiguas misiones con el artiguismo. Yo, más que hablar de Artigas, hablo del artiguismo porque, como una corriente de pensamiento que si bien este, estaba fuertemente este, influida y liderada por Artigas, este, rescataba digamos, una, una tradición que ya venía de, no solamente de, de, la, de las misiones jesuíticas sino de la misma España, ¿no? de las soberanías particulares, de los particularismos españoles, ¿no? de los antiguos este, eh, pueblos españoles que tenían su, su, su propia autonomía en las decisiones este, de cada lugar y con las características de cada lugar, respetando las características de cada lugar.